Buenos días a todos. Eh, yo soy Ángel Querejazu, eh, técnico de CAD de la empresa Análisis y Simulación, Grupo Análisis y Simulación. Y bueno, eh, mi intención es presentaros un poquillo una herramienta que, que bueno no es nueva. Ya desde la versión, si no me equivoco, la 6DNX, pues pues ya va ya va funcionando. Entonces, pues bueno, poco a poco han ido agregando más herramientas y ahora es un momento, pues, en que tiene una, una funcionalidad bastante, bastante interesante. Vale. Eh, vale. buenos días a todos, buen día, bo día, a todos. Eh, gracias por vuestro por vuestro tiempo y por vuestra atención. Eh, primero comentar un poco qué es esto de PMI un poco para qué sirve. Mi intención en de la demostración es un poco que, que veáis un poco las funcionalidades que tiene. Vale, es un compendio de herramientas con el fin de, de documentar de forma clara y eficiente los parámetros y los datos de referencia de una pieza, una pieza o un ensamblaje. Con esta herramienta lo que vamos a hacer es mostrar de forma muy visual, pues, qué, qué producto queremos, cómo lo queremos, qué material, qué dimensiones, qué, qué, qué tolerancias, un poco toda la información que la podemos, hasta ahora tradicionalmente se hacía en, en plano. Pues esto sustituye un poco el plano, eh, no, se, no se desengancha del plano directamente, pero bueno, se, se, puede, se puede integrar la información que generamos en, en los PMIs, se puede volcar también a los planos, es un poco interactivo. Bien podemos establecer después un, una foto o un vídeo de nuestra pieza, ¿vale? Para poder documentar nuestra, nuestra información de fabricación, ¿vale? Un poco por, por qué se establece esta herramienta y un poco la, las ventajas que tiene es eso, que, que mejora el ciclo de diseño. Cuando nosotros estamos diseñando estamos viendo a la vez el, el, el 2D, lo que tradicionalmente era el plano, pues ahora estamos interactuando con el, con el plano. vale Con ello reducimos un poco los, los costes, un poco o mucho, depende un poco nuestro producto y un poco nuestra, nuestra forma de trabajar. ¿Vale? alguien hablaba hablado por ahí algún documento de un 30% de mejora no sé si es mucho o poco pero bueno al final sí que mejora el rendimiento de diseño y un poco la claridad en nuestra información reduce los errores y, y retrabajos en el diseño eh, como estamos trabajando directamente en el diseño y en el plano eh, pues pues reducimos un poco los errores pues a la hora de interpretar vistas o a la hora de hacer secciones pues mejoramos un poco un poco en este ámbito. ¿vale? Con todo ello, pues, pues, pues aumentamos la productividad y la calidad en el, en el diseño, que es un poco lo que estamos buscando todos, ¿no? Hacernos más productivos y, y con una mejor calidad. ¿Para qué? Pues un poco lo que, lo que hemos dicho. Eh, ¿Por qué trabajar sin papel y sin planos? Eh, quitando del punto de vista ecológico. Pues tenemos otros puntos de vista que es, que es la, la rapidez de la información. Tenemos, tenemos el, el diseño de la pantalla de la oficina de la oficina de técnica y directamente esa información la podemos pasar al taller de montaje o el taller de mecanizado de forma más, más rápida y más eficiente. Eh, vía eh, tablet, vía pantallas o incluso vía, vía planos, pues sería un poco. Eh, lo que estamos haciendo de forma tradicional que también se puede enlazar. ¿vale? Bien, eh, Hay ya un estándar o sea que ya está normalizado la, la forma de, de diseñar en tres dimensiones. Existen las formas las normas americanas y las normas europeas pues bien, desde el 2003 que empiezan a, a, a estandarizar este, este modelo de este modelo de, de, de, de visualización, nuestro modelo de documentación, pues ya, ya se, se está normalizado y se puede, se puede funcionar. Vale. ¿Cómo? Eh, aquí vamos a ver un poquillo, eh, voy a arrancar en X y vamos a ver un poquillo pues, cómo, cómo funciona esta herramienta, qué, qué cosas tiene, etcétera. Aquí tenemos una, una pieza sencillita, entonces pues voy a mostrar un poco pues, cómo, cómo funcionan esta, estas herramientas. Es una cinta de herramientas, son varias herramientas, ¿vale? eh, que bueno la presento un poquillo por encima, eh, esta sería la zona de, de acotado puro y duro. Tenemos una forma rápida que él va entendiendo un poco lo que, lo que estamos definiendo, lo que se define como deducido, pues, pues nosotros le vamos diciendo cosas. Pues blanco y en botella, pues él dirá lo que es. vale. Y tenemos cuando es más cuando es más concreto, pues podemos otras formas de acotación. Tenemos la parte de notas, vale. podemos gestionar también tablas, podemos crear tablas y ponerlas en pantalla. Podemos meter también símbolos, vale. podemos establecer símbolos y meterlos ahí, pues como se metía hasta ahora en los planos, pues esto es un poco lo mismo. La intención es siempre la misma. Podemos sombrear ciertas zonas pues, con una nota en el que diga, pues en esta zona va un mecanizado, o en esta zona va lo que sea. ¿vale? Tenemos cosas ya más concretas que serían pues, puntos acotados. Tenemos un punto y nos pone las coordenadas, etcétera. ¿Vale? Y luego esto ya son notas que ya podemos eh, preestablecer nosotros. ¿vale? Podemos tener unas notas preestablecidas pues, para definir. Pues un poco eh, normas de normas de mecanizado o cosas de, de este pelo. ¿vale? Bien. Vale, tenemos también otra serie de notas más específicas. Esto, por ejemplo, pues una nota que cuando va, va a abrir una pieza, pues, pues dice pues, una serie de normas de lo que aparecía hasta ahora en los planos, que no se puede reproducir, que, que, corresponde, que es propiedad de una empresa. Pues estas, estas, esta información, estas tablas, irían aquí. ¿Vale? podemos hacer secciones vale y podemos buscar este punto es muy interesante podemos podemos decirle al programa que nos busque las cuotas que tienen X tolerancia o las cotas que, que están sobre X valores vale y, y nos las va a ir buscando vale una gran ventaja de esta, de esta herramienta es que que es más interactiva que lo que es un plano puro y duro. Cuando trabajamos con un plano, realmente estamos trabajando en, en un papel. Entonces, lo que se queda escrito, pues ahí se queda. Y el papel, pues, lo soporta casi todo. ¿Vale? Cuando trabajamos en tres dimensiones, pues, vamos a ver un poco que más la realidad de la pieza, ¿vale? Aunque siga siendo en tres dimensiones y siga siendo una virtualización, ¿vale? Voy a mostraros un poquillo, pues, cómo, cómo hacer, ¿vale? Vale, Aquí tenemos una cota, vamos a establecer que esa cota se posiciona ahí, que está vertical definida con la vista de modelo, ¿Vale? podría ser vertical, podría ser horizontal que es el caso, ¿Vale? en cualquier momento... Podemos editar esta, podemos cambiar el tamaño de la letra, por ejemplo. Vale. Podemos cambiar el, el tipo de fuente. 10. Podemos ponerlo en negrita si consideramos que es más importante. O... Vale. Totalmente configurable. ¿Vale? podemos decirle pues, bueno, que, esta, que este, esta flecha o esta configuración la queremos un poco más aquí porque se va a ver más claro. Vale. En cualquier caso, podemos cambiar un poco la configuración de una cota. Podemos ponerle tolerancias. Vale. Podemos cambiar el tipo de... De alineamiento, vale, siempre jugando un poco con la configuración de, de nuestras cotas, un poco lo que veníamos haciendo en, en drafting, vale, pero aquí, pues bueno, se queda se queda de esta manera, vale bien, podemos establecer también marcas de centro, por ejemplo, vale. Es bastante visual y bastante bastante dinámico. Vale. Realmente yo estoy viendo la pieza y bueno puedo ver también el, el fondo de ensamblaje, si necesito tolerancias o, o lo que sea. Vale. Veo que de este punto... Vale. A este punto... También tiene una ventaja interesante que es que podemos, podemos acotar por, por, por figuras. Por ejemplo si vamos a modelado y hacemos un agujero en esta pieza, vamos a hacer un agujero sobre esta cara y bueno, tiene unos parámetros de profundidad, rosca, etcétera. Lo que podemos hacer es acotar por figura, que es una, es una gran ventaja. Vale. Seleccionamos la figura vale. y nos pone pues, los parámetros que, que correspondan siempre con las con las preferencias que nosotros le demos, ¿vale? Vida doble. Vale. Bien. El resto de pieza, al no estar parametrizada, pues sería sería complicado que nos que nos la acote por, por parámetros. Vamos, si tenemos una, una pieza que está completa, completamente restringida, pues la, la definiría, ¿vale? una ventaja que también considero interesante pasamos a, <coughs> perdón, a otro dibujo mostrar este no es el caso vale. yo puedo mostrar las las cotas de un croquis vale. y esas cotas